Sentarme de forma confortable, con mi espalda recta, y dejar que poco a poco el cuerpo se, se adapte a esta posición. De volver a estar aquí, ahora, tranquilo, tranquila. Y por unos instantes. Permitir que el cuerpo se relaje, inhalar profundo y tomar conciencia de cómo se siente mi cuerpo hoy, qué partes del cuerpo se han visto más tensas y con una inhalación profunda. Hacer un esfuerzo consciente, de poco a poco, lograr que el cuerpo se vaya relajando. Como si cada respiración fuera abriendo espacios tranquilos. En mi mente Y en cada rincón del cuerpo Sintiendo esa relajación Nacer desde mi columna vertebral Como si una agradable energía tibia hiciera un masaje vértebra por vértebra suavizando y liberando toda la tensión que se acumuló recorriendo cada vértebra de la espalda Y esa energía tranquila, relajante, viaja ahora hacia mis hombros. Trayendo esa liberación de tensiones, como si una energía invisible, calientita, Masajeara directo cada célula de los músculos, regresándolos a su estado original de relajación. Toda la parte central del cuerpo se encuentra ahora. En esta agradable sensación de una relajación natural que se irradia ahora hacia la cabeza, mi cara, el cuero cabelludo y el cuello. Cada músculo de la cabeza se libera y se relaja. Y ahora, esa misma energía viajas a mis piernas y mis pies. Todo el cuerpo justo en este instante Está en un profundo estado tranquilo. Completamente relajado. En calma natural. Como si toda la tensión del día de hoy se desvaneciera. Y quedara solamente tranquilidad, paz. Y el cuerpo mismo se sintiera profundamente en calma. Y cada respiración ayuda. A ir cada vez más profundamente en esta experiencia hacia el interior de mi propio ser y volver a percibir aquí dentro este maravilloso espacio que vive en mí donde nada ni nadie puede perturbar experiencia misma de quién soy yo aquí en mi espacio seguro donde el alma vuelve a tomar las riendas del corazón y de la mente donde cada pensamiento surge porque yo el alma lo estoy creando así visualizo aquí dentro con las cosas los colores los aromas que me hacen sentir a mí profundamente bienestar. Este lugar personal, único de mi propio ser. Esa misma calma y me permitieran al alma. espíritu que soy yo vuelve a expresarse y a ser lo que realmente soy aquí vuelvo a experimentar la sutileza de ser energía espiritual. Un alma brillante con esa luz que los ojos físicos no perciben. Esa luz espiritual sutil, eterna, consciente, soy yo en todo mi potencial volviendo a brillar aquí dentro liberándome de toda la falsedad de todas las discusiones y situaciones temporales, dándome este respiro para volver a sentir la cualidad natural, original del alma, como si todo este lugar aquí dentro Vibrar en una misma sintonía especial Como el sonido más dulce Que hace mi corazón danzar La dulce melodía de paz que armoniza todo mi ser, que logra alinear mi corazón con todos sus sentimientos, con la mente y todas sus imágenes y pensamientos, todo volviéndose a sentir como se tiene que sentir como hace tanto tiempo quería sentir. Ahora, desde esta experiencia interior, sintiendo mi propia personalidad, identidad espiritual. sentido del alma esta percepción sutil volver a experimentar al ser supremo aquí junto a mí tan feliz de este encuentro como si el espacio espiritual no existieran las distancias, ni el tiempo. Como si este amigo eterno, mi guía supremo, hubiera sido ayer, que hubiéramos estado juntos a pesar de haberlo buscado por tanto tiempo, en tantos lugares distintos, he hecho tantas peregrinaciones, y justo en este segundo está aquí conmigo, frente a mí, dándome la más amorosa bienvenida. como mi profesor me logra explicar quién soy yo en realidad más allá de este nombre más allá del género de este cuerpo el alma que soy hace sentir cuál es mi propia naturaleza original y aunque a veces me enoje a veces pierda la paciencia Pero en mi corazón le invada la tristeza mi profesor supremo está despertando en mi propio razonamiento esta dulce experiencia de cuál es la naturaleza original del alma que soy. Como ingrediente esencial. La felicidad. Una dicha. Profunda. Que no es el resultado. De ninguna cosa. Es mi propia naturaleza del ser. Como un canto. Profundo, ancestral Que yo misma había olvidado Y que vuelve a despertar En lo profundo de mi memoria El derecho del alma que soy Mi propia naturaleza original Es el de la alegría el amor Todas y cada una de las cualidades Y cuando las pienso de inmediato Las puedo sentir en mi corazón Y como el profesor más paciente Me vuelve a repetir una y otra vez Yo soy un alma Más allá de este cuerpo Este es mi traje con que actúo Y así En cada experiencia de mis propias virtudes siendo mi propio poder. La experiencia trae sabiduría, trae estabilidad y al ir sintiendo mi propia paz despertar como esa naturaleza que había olvidado que era yo. Y mi profesor Pacientemente Supremamente Sabio Me está volviendo a Ayudarme a sentir Todo vuelve a tener Su razón de ser Mi propio poder interior Se basa en reconocer y tomar conciencia de esas cualidades divinas que viven en mí y como mis debilidades la personalidad que fui desarrollando que me ha hecho sufrir poco a poco se va limpiando, sanando y transformando. Cuando yo vuelvo a darle mi energía, mi tiempo y mi atención a lo que realmente soy. A mis propias cualidades originales del alma. Yo sé que tengo cosas que transformar. Yo sé que hay reacciones que tomé sin pensar, que han herido a otros y que yo misma me he causado sufrimiento. Pero ahora puedo entender lo que mi profesor supremo está enseñando para poder volver a esta experiencia, tener la capacidad de transformar todo ese sufrimiento y saldar las cuentas que he creado con otros. Y tengo que traer esta experiencia en mí. Ser consciente a cada instante que yo, el alma, soy un ser de paz. Y actuar desde esa paz. Aceptar tu como una enseñanza en la vida donde incluso el caos viene a hacerme más fuerte más paciente entender que todo lo que sucede ahora va a pasar que yo el alma este ser espiritual de paz soy capaz de superar lo que sea que viene hasta el caos va a pasar y todo va a estar bien yo en la supremo, a mi profesor paciente y dulce, y cuando sea que yo quiera, puedo volverlo a sentir, solo tengo que volverme a sintonizar hacia adentro, en esta conciencia de ser el alma eterna soy, sintiéndome estable, contenta, tranquila, poco oh, a poco, regreso a tomar conciencia de este cuerpo, sentado aquí, en esta silla. Viendo suavemente las manos y los pies. Vuelvan aquí y a la hora. Entonces, para finalizar, tenemos nuestro librito de compañera de Dios. Vamos a ver qué magia nos sale para hoy.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 te impedirán recibir poder de Dios y el poder de Dios se recibe mediante la conciencia que Dios nos pertenece y tener la fe en ello. Dios es mío, mi Diosito. Una naturaleza negativa podría incluso llegar a destruir esta fe. Reconocer la raíz del problema ayuda a transformarlo. No habría que tolerar pensamientos limitados. Debería hacerse una limpieza interior total. Para esto hay que ser sincero sobre los obstáculos que uno mismo está afrontando, porque es muy fácil engañarse. El pensamiento limitado se transformará cuando dediques tiempo a la conciencia de tu verdadera naturaleza de paz y hacer de ayuda para los demás.